Hola gente que está comenzando a a este nuevo video, hoy estamos y sigue siendo mundo Raft en este juego. ¿Dónde hay tiburón? Hola, tiburón no! Y me quedé atrapado aquí ¿Por qué? porque la verdad yo no sé la historia de este juego XD. Es de... Pero... Ah, sí, estamos con Adrián, que el güey no está aquí porque ni se ha comprado el juego. Pero bueno, el güey va a estar aquí nada más para hablar y está viendo. De hecho, el güey puede ver lo... todo lo que estoy haciendo. Eh, okay. Eduardo. ¿Me, ¿Me puedes explicar por qué va tan lagueado la, el video? A ver, aquí, que a ver. Tugi. aquí. A mí. A A ver A mí. A ver. Tú mí. A mí. A A mí. A mí. A mí. Hay dos de madera Ay, y dos de Dios. plástico Me te, te van a dar. Ah mira porque... what? Se come? Me lo comí ¿Qué? Y pipi y pipi Digo Pablo Pablo Pablo Fiumba Agarra un marrillo Paz Aquí. Opa, te veo un plástico. Puedes agrandar tu costo de no. Epa, a ver, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Armas. Sí, ¿Un De... Puede transformar una taza de agua salada en agua potable. A ver, más necesitas agua, así que. Una isla, Ahí tu agua. Hojas de palmera, ok. A ver, para mí. ¿Qué otra cosa necesitaba? Agua y comida Ah, sí cierto A ver... Agua Epa Vos no te vas a escapar Tu, what? A ver, está una caja, a ver Juguémonos la no vida para no. llegar esas hojas A ver, ahí está. ¿Esto queda A ver. A ver eh... está con es un vaso también, acuérdate? Ah, ¿un vaso? ¿Cómo te acuerdas? también? ver, a ver. Vaso, a ver, ah, Eduardo, ¿cómo vas a la civilización humana? ¡Todo el lo que se te olvidó todo! Tú eras normal pero se te olvidó todo por No debiste haber ido del fiesta esa noche. Te emborrachaste tanto que olvidaste todo y te llevaron y te secuestraron a una isla desierta y te subieron en una balsa. No Y ahora estás agarrado en medio del mar y en la loma del ojete. Me gusta esto, Arre. Y no sé cómo vas a volver. Quiero agua. Respondió agua. Oa. Voy a poner otro agua. Oa. Oa. Oa. oa, oa y así se va a hacer un tipo infinito de, de Oa, ¿no? No, otra vez el pelotudo del tiburón Opa, espere, ¿tú aquí? no ¿puedo matar Ojalá poder matarlo Creo que no, ni por qué Oye, mira, ¿puedo? ¿Cómo que entiendes? No sé. Yo, aparte, estuve practicando este juego para... para no saber un poquito que hice y no morirme 5 Cinco, cinco a... minutos Cinco minutos después no, tres deditos después, no, a lo mejor. Bueno, te voy a dar cinco minutos porque te, ¿Te <ríe> voy a, dar cinco. a ver qué otra cosa me puedo hacer. Hacha. Si ¿Sí, quiero hacer un hacha. A ver, tú quieres. Eh, que papi, papi, Bueno, en la inspección dice que puedes salar árboles. Supongo ah, que la Sí. Si, un plástico. Quiero, quiero tablas, no plástico. Cuidado con el tiburón. Bueno, el plástico también es muy escaso. Ahí está madera, ahora Pasamos esto y creo que me va a poner esto aquí ahí está. Dame esto, papá lo voy a romper. No lo rompas por si acaso. Y eso. Bueno, trata a saber qué es eso. Vamos. Popote, ¿qué Habla. A ver, tengo cámara, un coco y tabla. A vale. ver. Um, Creo que son unos pocos. Ah. Para comer. Eh, un momento yo opino que me chupen los pocos. Me dieron hojas de palmera. Ah, qué bueno. Uh. Okay, ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Ah! Me, digo, Me pegó, mamá Ok, ya puedo hacer esto, a ver Tiene la cosa Ahí está, y ahora Ah, tabla Y ahora A ver, pero la... Ay oh, uh -oh. Te dije Come cocos Remo. No, no tengo cocos, pero tengo papas Cómete mis cocos! cómete mis cocos! No... No tienes Sí, la verdad Ay, pero no te metas al agua que... No quiero entrar al agua Voy a llevarme eso Pirola ¿Ahora cómo se supone que salga de aquí? Buena pregunta, ya que no creo que... No sé si me ¿no? a dar Puedo agarrar, opa, plástico, pico. Vale, estos seis de plástico, pero ¿cómo lo quieres? ¿Cómo quieres que lo consiga? ¡Ay! Tiene mucha basura en el mar, dejen de contaminar. Para que el hogar se muera. ¿Por qué habrá estrellado un avión? No lo sé. Pero, orep. Tengo que arriesgarme la vida y conseguir plástico. No me importa nada. Ok. Ay, no. ¿Por qué me vio? No, no me vio. Tal vez sí, sí me vio, sí me vio. Te voy a enfrentar. No me importa. ¡Ah! Au. Bueno, vamos eh, bueno, a felicidades. Me han pasado cinco minutos, dosis metos muertos. Ay, cabrón. <ríe> XD. ¿Cuándo lo haces? Ya, arre. Puta que me bajé yo. No me voy, pero esta ahora me voy. Ya. Tengo que volver a hacerlo siempre y cuando el tiburón no me vea y si es que atraviesa la piedra. Creo que no. A ver, también. Tengo que jugarme la vida. Necesito conseguir un remo para salir de esta isla. Isla. Si aparece el tiburón, creo que vale chetos. No parece mal esto cheto. No vale chetos. A ver, ahora... con esto... ...y cómo se usa. A ver. ¿De cuáles chetos estabas hablando? ¿Cómo se usa esto? A ver, así. qué cosa Ah, se deja pulsado. Ah, tremendo. Bueno, 10 likes si quieren que la de él se una esta serie. No, no, ¡Ay! Fíjale. Obliganlo a comprarse el juego. A ver, ¿no? no he visto comida. A ver, toqui, Lo que más Pero, le esto es plástico. Cuando un video no cuando... hagas Esto, todo, todo esto. Pero dame el barril, ahí está. A ver ahora. ¿Qué puedo hacer? No necesito Neito, oh. Ah, mira, me puedo hacer uno nuevo. Pues me lo gasto. Ahí está, ahora, tengo que nuevo. Pero la. Ya sabes, sabes. Verla. a ver, esa caja el no, veo ah. no, eh, Adriel se va a ir, te iba a poner el título F.T. Vale. De Adriel Va vale, vale. y denle like, a mi video y suscríbanse Vamos, adiós Ok, el güey se fue y chido, ¿eh? bueno realmente no está chido a tú aquí. Ah, ahí, corre, corre, corre. Corre, corre. Ahí está. Ok, ahora. Agua. A ver, vamos. Oh, Sabe chido. A ver, a ver, a ver, a Ahora, ¿qué más cosas puedo hacer? Una parrilla. Una parrilla. a ah, puedo. Ok, y okay, ahora, ¿qué otra cosa necesitaría para conseguir comida? Caña de pescar. Opa, para pescar se ha dicho. Yo soy un. Ah, what? ¿Cómo es esto? Yo soy. un gato un gato de minecraft y le gusta el pescado así que necesito comer pescado y para eso necesito pescar así que vamos a ver a papá me como. vamos, sabe agarrar a... A... no sé lo papá Me más hojas survivor. Bueno. A ver, Ay, veo una isla por allá. Voy a Intentar explorarla. Yo os voy a necesitar más cuerda. Cuerda, cuerda, cuerda, cuerda. Ahí está. Bueno, por lo demás, esto me dio uno de cuerdas, eh. Me sirve. Eh. Muere. Muere. Ah, toca pa? Ahí A llorar a la llorería. Fiunba vamos todo, más cuerda a ver ahí está ok ahora pescar pesca pesca pesca pesca pesca, pesca, pesca. ahí está a ver ¿Qué es esto a ver tilapia cruda tiene un aspecto gracioso va ah, bueno cocinar a ver, hacia el agua, ahí está. A ver, ahora vamos a empezar a ir para allá. Fuki. Cada vez vamos a ir haciendo más grande la isla. No, mejor, 15 likes y el Adriel no. 12 likes y el Adriel se va a unir a esta serie, van, van a tener que obligarlo a comprar las cosas, si no quiere pues no quiere y ya y si quieren si queramos obligarlo a comprárselo pues 20 likes a la bestia creo que nunca llegaremos a 20 likes Esto, ah, tengo que ir. acá, anclas ah, ¿puedo anclar el barco? pero no puedo, a ver quiero volver voy a intentar hacer una técnica súper riesgosa ¡corre! por un árbol ok ah, pero no tengo piedra no tengo piedra, no, si sí tengo, si sí tengo Mentira, no tengo. Bueno, adiós, Isla... Ah, no. No, hola, Isla. Hola, Isla. Hay algo allá. Okay, ya. Bueno, sube. Por aquí. No, por acá no. Es acá. Cantida. Opa, es esto. No sé, pero corre, corre. Oh, mi barco Mi barco Mi barco No oh, Corre Corre Tiburón No me pegas Au oh. oh. Bueno Por lo menos A ver qué me dio Vidrio O oh, cristal no se ve que en ese cofre había vidrio. A ver. Dame. ¿Qué va? ¿A qué vas? ¿A qué vas? ¿Puedo botarlo más? No, pero por si acaso no lo puedo meter. más. Dame esto. puedo agarrar, soy es malísimo pero no, alanzo ahí está. No no, esto, esto, esto, esto, esto, esto, tornillo. Voy a ver qué otra cosa puedo hacer. Que es esto, ¿El libro, pues me hacen que para lograr ¿sí? ¿Vale? ¿No, su copa. A ver. a ver, aquí, a ver. creo que vamos a trabajar para investigar todo. la piedra, ¿Vale? el tornillo ¿El cristal. Clavo, madera, ok, eh. Yep. ¿Te paro de comer? Creo que sí, no lo veo. no Bueno, que chetes, tú aquí. pequeño A ver, y creo que no sé ya casi no sé qué hacer ah, bueno ver, queda como si, ah, aquí está bueno chicos espero que os haya gustado el video y si quieren más episodios pues no sé lo igualmente hago uno mañana o dos días después o en ocho años después y Vamos a la próxima. Adiós. Esperen. Que ver si puedo matar al tiburón. Vení acá. Sí, tú. Te voy a intentar matar. A ver. Ah. Oh. Pa. Se puede matar. Es ma se puede matar. Eso, eso, eso, eso, eso se puede. Se puede matar. A ver. Vení. Uh, haciendo eso que se lo puedo matar. A ver. vení tiburón. Si sí, tú quieres venir. Pues, a... Le di. Que ahora ahí abajo. Hola. Ay... Au. Te odio. A ver. A ver. Está haciendo de noche y se ve recontra oscuro. Si ¿Sí, tú venís. Oye, okay, se puede matar. Es matable. Bueno, sí, ¿Cómo no se va a matar? Si te... A ver. A ver. Vamos. Se... Opa, que lo mato. A ver si lo mato. Sí, vení, vení. Casi. Opa, eso, dámelo. Dámelo, pero con descuento. ¡Pa! Hola, sí, tú me quieres comer, me quieres comer, ¡comete esta! Hola, buena, me quieres comer, ¡comete esta! ¡Au! ¡Lúbate! ¡Oh! ¡No ¡No ok. ¿What? Tuve una cabeza de tiburón. Esto se puede comer. ¡Sí! Esto está... ¿Qué es esto? A ver... Carne cruda, ok. Ok, es carne cruda, o sea que la tengo que cocinar. Bueno, pues chicos, pues esto ha sido el episodio de hoy. Si quieren más, pues no sé, los subiré cuando me dé la gana. Y nos vemos la próxima. Adiós.